Hoy yo le expreso a mi partido revolucionario moderno, a la población y a la ciudadanía, que quien les habla tiene 39 años de edad, ingeniero civil con maestría, fui regidor, exdirector de Ornato, participé en la gestión de Siquio NG de la Rosa, me siento con la voluntad, la firmeza y la determinación y la preparación para asumir el rol el rol de administrar la alcaldía de San Francisco de Macorís. La alcaldía no la quiero para mí, la alcaldía del partido y para la sociedad. Solo estoy aspirando por el cargo de alcalde. Yo no quiero ir a hacer negocios a la alcaldía. Yo no represento grupos ni sectores empresariales de San Francisco de Macorís ni de, ni, de, ni, de, ni de ninguna otra índole. Yo solo quiero representar los verdaderos... Valores que se han perdido en los partidos políticos. A mí, a mí, lo único que me han dicho es que yo no tengo recursos. Y yo tengo más de lo que necesito para vivir. Yo no vivo mal. Ahora, yo lo que no tengo es recursos para votar, porque nunca he robado. En eso no tengo experiencia en robar. No tengo experiencia en hacer lo malo. Ni quiero aprender, ni quiero tener experiencia en esa parte Yo estoy defendiendo una posición Y aunque muchos a veces no lo entiendan Yo estoy peleando por la gran mayoría Por la democracia, no solo de San Francisco de Macorís No solo de mi partido, sino la democracia de la República Dominicana Hoy yo le expreso a mi partido revolucionario moderno